Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué haces, Eva? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Es Evaristo, mi primo que se cree que es muy listo. ¿Qué haces? ¿Todo bien? Sí. Escuché algo, sí, pero. Sí, una foto extraordinaria. Muy linda. De una nave, una nave que está en Marte ya hace ocho años, el Mars Curiosity. Despegó en 2011 y aterrizó en Marte en 2012. Sí. La, la Tierra y Venus, exactamente. La Tierra y Venus, desde vistas desde Marte. Porque la geometría de los planetas hacía respecto del Sol, la posición de los planetas respecto del Sol hace que, que se pueda... Sí. ¿Cómo, ¿Cómo el Sol girando? No, el Sol está en el centro del sistema solar, los planetas girando alrededor del Sol. ¿Cómo la Tierra en el... La Tierra en el centro del sistema solar. ¿No me va a decir que te, te estuviste juntando otra vez con tus amigos terraplanistas? Otra vez te estuviste juntando con. con, con, con esos muchachos. Ajá. Sí. Ya no toman más la bandina, ¿no? Ok. Bueno, menos mal. Sí. Ah, y el Sol es. Ah, para, y para ustedes el Sol es el que gira. La, para ustedes, la Tierra está en el centro del sistema solar. Ajá. Y el Sol gira alrededor de. Como otros planetas más, digamos. Ajá. Sí. Bien. Interesante. ¿Y. y, y... Pero, ¿y a qué distancia el Sol? ¿Cómo? Ah, el Sol está. El Sol gira alrededor de la Tierra plana. Ajá. A unos 5.000 kilómetros de altura. Ajá. Ah, mira vos, o sea, el Sol está mucho más cerquita que varios de los satélites de, de, de comunicaciones que utiliza la humanidad. Ah, bueno, claro, ustedes no, no creen en los satélites tampoco, está bien, está bien, sí. ¿Y, ¿Y cómo llegaron esas...? Todo a través de videos en YouTube, ¿no? Ustedes llegan todo... Todas las conclusiones llegan a través de videos de YouTube, sí. No probaron con libros, ¿no? Estudiando un poco, no... no. No hubo manera. Está bien. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Eh, vamos a armar un video, ¿sí? Vamos a armar un videíto eh, explicando de qué se trata esa imagen. ¿Te parece Baristo? Dale, dale, dale, genial. Yo en cuanto, lo, en cuanto lo tenga terminado te lo paso. Dale, dale, dale, dale. Un abrazo, ¿sí? Y, y agarra los libros, que no muerden. Dale, chao campeón. Evaristo. Mi primo eh, hacía referencia a, a una foto, una foto extraordinaria que sacó el último rover que la NASA envió a Marte, el Mars Curiosity, eh, que despegó de la Tierra en 2011 y aterrizó en Marte en 2012. Y hace ocho años que está haciendo... Unos, unos trabajos eh, impresionantes en el, en el planeta rojo. Aterrizó en un cráter que se llama Gale, que en el centro de ese cráter hay un monte, un monte Sharp. Y está, estuvo todos estos años eh, investigando en las laderas del monte Sharp para entender un poco más sobre Marte. Pero el Curiosity hace unos días, hace un par de semanas, nos sacó una foto a todos los que estamos aquí en la Tierra, junto con Venus, desde el cielo de Marte. La foto es esta y en este video te contamos de qué se trata esta historia. A lo largo de los milenios, Marte nos ha cautivado en gran manera. Tal es así que nuestra imaginación y enorme deseo de explorarlo llegó a confundirnos y creer que sobre él corrían grandes canales construidos por sus habitantes, los marcianos. Nuestro vecino rojo es el planeta que más naves espaciales ha recibido a lo largo del tiempo. Decenas de ellas, oriundas de diversas naciones, han intentado alcanzarlo, siendo los Estados Unidos de América la única nación en descender sobre el mismo de forma exitosa. Si bien en la década del 70 con las naves gemelas Viking se llegó por vez primera, fue en 1997 cuando el primer ingenio humano pudo desplazarse de manera autónoma. Se trató del ya histórico y famoso Sojourner, un rover de seis ruedas del tamaño de un horno de microondas hogareño. Todas estas naves de la NASA, la Agencia Espacial Norteamericana, comenzaban a desandar el camino que algún día nos llevará inexorablemente a caminarlo. Con los años llegaron otros viajeros. Spirit y Opportunity fueron quienes a partir de su arribo en 2004 los posibilitaron comenzar a recorrer grandes distancias sobre el árido y ferroso Marte. 2012 fue el año en que aterrizamos por última vez. El protagonista de aquel amortizaje fue Curiosity y con él anduvimos ni más ni menos que por la ladera de una montaña perforamos rocas para hallar los elementos químicos que podrían haber permitido la existencia de vida marciana e incluso obtener la foto planetaria con mayor resolución de la historia. A ocho años de un colosal despliegue científico-tecnológico ofrecido por esta maravilla de la ingeniería espacial, el equipo del NASA Mars Curiosity nos ha regalado una imagen realmente impactante. Una imagen del cielo marciano Obtenida con la principal cámara de este rover, la más en la cual se aprecia la Tierra y Venus. Un verdadero y asombroso autorretrato familiar, obtenido a millones de kilómetros de distancia. Como bien saben, los planetas giran alrededor del Sol en lo que es nuestro sistema solar. Y claro, en ese baile cósmico en ese baile planetario eh, ocurre que en algunos momentos los planetas pueden encontrarse más cerca entre sí que en otros momentos. ¿sí? Puede haber dos planetas uh, a cierta distancia ubicados en una misma región respecto del Sol y en otro momento uno de esos planetas estar en cierta posición y el otro planeta en el sentido contrario en dirección al Sol. En esta oportunidad en junio del 2020, la Tierra, Marte y Venus, es decir, tres de los cuatro planetas rocosos, los cuatro planetas interiores del Sistema Solar, y los más pequeños, por cierto, en tamaño, se encontraban o se encuentran en una región en la cual las distancias relativas entre ellas ...es de, eh, de las más cercanas. Eso provocó que visto desde Marte... ...la Tierra y Venus ocupasen una misma región del cielo. De esto se percató el, el equipo científico del Mars Curiosity... ...y tuvieron la hermosa idea de fotografiar el cielo marciano... ...el del 5 de junio de eh, 2020, el 5 de junio pasado... ...fotografiar el cielo marciano visto por el Curiosity... ...y pudimos de alguna manera autorretratarnos... ...sacarnos una foto a nosotros mismos... ...de nuestro lugar en el universo... ...desde otro planeta con una nave... ...con unos ojos construidos por nosotros mismos... ...realmente una imagen impactante... ...como ustedes pueden darse cuenta por todo lo que eso significa. El Curiosity hace ocho años que está viajando... ...por terrenos marcianos, más precisamente en el interior del cráter Gale... ...e investigando las primeras laderas eh, del de monte Sharp, el monte que se encuentra en el interior de este cráter... ...ha sido un éxito la misión, pero bueno, se viene un nuevo mensajero terrestre... ...el Mars 2020, el rover 2020 o como ya fue bautizado con una propuesta de un niño de una, de una escuela de los Estados Unidos, el Mars Perseverance, Perseverancia. Así que próximo a ser lanzado, aparentemente el 22 de julio próximo, menos de, de un mes, nosotros vamos a estar transmitiendo en directo ese lanzamiento y será el rover más grande que haya enviado la humanidad al planeta rojo. Pero bueno, esa es otra historia y estaremos atentos a lo que será esa gran y nueva etapa de la aventura humana en lo que es la exploración de nuestro sistema solar. Nos vemos en la próxima. Chao.